Hoy estamos creciendo, pero a montón, con todos estos ponentes de manera positiva, excelente y maravillosa. Tuvimos hace rato a Luzmi Medina, hermana del creador de esta escuela maravillosa Aprendiendo a Ser. También tuvimos a, Cinta, a Cintia allí con nosotros, pero ya llegó la hora de darle la oportunidad a un nuevo ponente que iba a estar con nosotros también en el evento pasado, pero lamentándolo mucho, se vendieron todo, como le digo yo a la gente, se vendieron todos los paquetes y no puedo estar con nosotros, pero está en Colombia, preparándose en este momento para dar esa conferencia maravillosa que quiero aprovechar en este momento de presentarla, de presentar a Margarita, Margarita con nosotros está, Margarita Mercado, ella es Maestra de registros akáshicos, maestra de cursos de milagro también, como eh, Luzmi y también Cintia, que está ahí con nosotros, y angelioterapia, sanatura, tarotista, es decir, un ser bastante completo y se ve joven, ok, aunque la juventud está con nosotros, no le da crónica, por si acaso, ok. La Conexión y Sabiduría del Registro acásico es la conferencia que Margarita Mercado nos trae el día de hoy. Margarita, feliz momento. ¿Cómo estás? muy bien José. muchas gracias eh, por esta invitación y ahora sí eh, la logramos y <ríe> estoy muy contenta y muy feliz de participar con ustedes eh, y bueno pues ahora que eh, me gusta eh, hablar mucho sobre el registro akashico para mí es es mi pasión eh, de vida que bueno tengo algunos otros complementos más sin embargo pues para mí eh, es muy importante el, el mensaje que, que Deja un, un registro akáshico. Eh, bueno. Es por eso que, que elegí como tal este tema. Eh, de acuerdo a todas las experiencias de vida que hemos estado viviendo eh, a lo largo de estos últimos tres, cuatro años, eh, pues nos han mostrado y nos han dejado bastante sabiduría. Sin embargo, eh, hay un poco de... Desconexión y falta de dirección con respecto a hacia dónde vamos, cómo vamos. Eh, como humanidad y como tierra estamos evolucionando. Estamos buscando siempre un sentido de vida. Estamos tratando de saber si lo que estamos haciendo es correcto o no. Estamos buscando encontrar si lo que... Elegimos como carrera, eh, elegimos como pareja, elegimos eh, como misión, realmente se está cumpliendo o no. Y caemos mucho en el, en el miedo o la angustia de saber que si hacia la dirección que nos estamos dirigiendo es correcta o no. Como humanidad, estamos constantemente eh, viviendo entre saber si esto, estoy tomando una decisión a través de del miedo a través de mi propia sabiduría estamos eh, tomando decisiones muchas veces o la toma de decisiones la llevamos a través de nuestros miedos eh, porque decimos si yo no hago esto tal vez las situaciones que yo en cuestión de toma de decisiones me podría llevar a otro camino que tengo miedo a tomar o no me muevo me quedo en este camino porque me da miedo descubrir qué hay detrás de lo demás y entonces prefiero mejor quedarme en este estado de confort o en este estado de aparente control en donde siento que todos eh, mis, mis decisiones están como cubiertas o, o todos los miedos que no nos damos cuenta conscientes e inconscientes están constantemente llevándonos o tratando de alejarnos que nuestro pensamiento. Eh, nos dice que estamos eh, sintiendo que no estamos o si sí estamos cercanos a lo que estamos haciendo. Entonces traemos constantemente una lucha interior entre saber que si sí, lo que estamos haciendo es correcto o incorrecto eh, y no confiamos en la vida, no confiamos en, en lo que nosotros somos, en lo que nosotros estamos eh, decidiendo. Y esa falta de confianza y falta de certeza normalmente eh, nos lleva a caer en un sufrimiento, nos lleva a caer en esta falta de desconexión de nuestro propio ser, ya que estamos invadidos constantemente por eh, demasiada información, tanto espiritual como también en la parte eh, profesional de cualquier persona, que decir, ¿Debo tomar esta terapia? ¿No debo tomar esta terapia? ¿Debo de hacer esto? ¿No debo de hacer esto? ¿Debo de sanar mi linaje? ¿No debo de sanar mi linaje? ¿Debo de meditar y hacer este tipo de meditación? ¿O no debo de hacer este tipo de meditación? ¿Debo de hacer esta sanación? ¿O no debo de hacer este tipo de sanación? Entonces, constantemente estamos bombardeados por tanta información que perdemos eh, este sentido de hacia dónde vamos o qué es lo que queremos lograr. Entonces estamos llenos de muchos temores y eso es lo que yo quiero que, que nosotros aprendamos a identificar, que nosotros aprendamos a saber cuál es esa brújula que nosotros internamente sí tenemos, que internamente hay mucha información y que tenemos que aprenderla a escucharla, a sentirla, que debemos de saber que tenemos esa brújula que nos va a llevar y que conforme yo aprendo a escucharme y que conforme yo eh, bajo un poco más esta parte de pensamientos de temor, esta parte del intelecto que normalmente le quiere dar un sentido, que le quiere dar una respuesta, que quiere eh, constantemente estar ahí de... Necesito la respuesta de tal y necesito saber por qué pasa esto y quiero saber por qué me pasa lo otro y por qué esto y por qué entonces surgen tantas y tantas cosas a nuestro alrededor que normalmente ese buscador tal vez ya está estresado. Tal vez ese buscador está tan cansado o tan tapado de tanta información que ya no sabe qué dirección tomar, que ya no sabe qué camino tomar y entonces en esta confusión caemos en el vacío, caemos en la ausencia, en la necesidad, en la carencia, tanto de nuestra vida profesional, nuestra vida familiar, vivimos con el deber ser de cumplir en la parte profesional, deber de cumplir en la parte familiar, deber de cumplir con todos y no quedar mal con nadie, pero ¿cuántas veces quedamos mal con nosotros mismos? ¿Cuántas veces tratamos de cubrir todos esos vacíos con más cosas materiales? Porque creemos que todo nuestro exterior tiene que llenar esos vacíos. Creemos que nuestro exterior tiene que llenar todas estas partes que tal vez yo ni siquiera he identificado, pero se las exijo al otro para que venga y llene este vacío que tengo. Y no me doy cuenta y no aprendo a escuchar. ¿Qué es lo que mi ser realmente requiere? Y estos estados eh, en donde caemos, en donde tenemos esos vacíos, esa, ese sentimiento de, de pérdida, de no saber hacia dónde vamos, eh, no saber si lo que estoy haciendo es correcto o no, nos lleva normalmente a preguntarnos y cuestionarnos. ¿Existe un camino diferente? ¿Existe una forma distinta de poder hacer las cosas? podemos cuestionarnos realmente si nosotros podemos o no hacer lo que venimos a hacer. Y esto nos obliga a hacer un reencuentro con nuestro ser. Y les voy a explicar a través de, de, esta, de esta plática cómo nosotros podemos ir organizando nuestro ser para aprendernos a escuchar, para aprender qué es lo que sí requerimos hacer. ¿Qué es lo que realmente en esencia nosotros debemos retomar para nosotros? De ti, para ti. Esta, esta conexión que puedes establecer y que precisamente la encaucé, para que el registro akashiko sea como ese punto de conexión para ti. No para que encuentres todas las respuestas de, de tus vidas pasadas, no para que encuentres las respuestas de, de, ese, de esas sanaciones que se están buscando, sino para que aprendas a escuchar tu voz interior. Para que esta conexión y sabiduría que sí tenemos y que todos la tenemos desde nuestro nacimiento, eh, está, está intacta. El punto es aprender a encauzarnos, Hacia ese punto, hacia saber que hay un punto de unión entre el consciente, inconsciente e intraconsciente y que ese nos ayuda, nos sana, nos lleva hacia aprender a escuchar esa voz de nuestro ser. Y bueno. Dejamos atrás eh, todas las respuestas de nuestro intelecto, dejamos atrás todos eh, los cuestionamientos y bajamos un poco más esta parte mental y accedemos a una auténtica respuesta, la auténtica verdad que tiene que ver con el amor incondicional, que es eh, esa es la verdad, esa es la auténtica verdad, pero muchas veces eh, le hacemos más caso a lo que veo, a lo que escucho, a lo que estoy sintiendo y esta parte eh, la apagamos porque no tiene un sentido, no hay una lógica de saber y de sentir porque no aprendemos a convivir con ese sentimiento y más allá de todo lo que nuestro consciente nos está dando en la lógica porque normalmente estamos conectados a ver, sentir, escuchar y como nuestra voz interior, nuestro ser, no tiene esa fuerza porque no tiene todavía esa dirección. No estamos uniendo nuestro intelecto con nuestro corazón para poder hacer esta verdadera eh, conexión con el mundo. Es mi consciente, mi subconsciente y mi intraconsciente unidos. Cuando yo hago esa conexión y hago ese clic, Comienzo a identificar esa sabiduría interior que ya viene, viene para todos. Es la accesibilidad que nosotros tenemos para poder hacer esa conexión, para poder estar eh, en este mundo dual. Y bueno, una vez que nosotros adquirimos esta conexión y que conectamos con nuestro propio espíritu, se enciende un lugar especial, es esa conexión con nuestra alma. Encendemos nuestra brújula interior, esa que sí sabe todo, esa que sí comprende todo y esa que perfectamente sabe cuál es el camino, la decisión, el momento en que nosotros debemos de decidir hacer las cosas. Y esa es la que precisamente se hablan de sincronicidades, eh, identificas cuál es realmente tu misión de vida porque aprendes a escuchar. Ese ser y esa conexión que tienes desde tu alma. Y bueno, aquí les puse una cita de un autor que me encanta, que justo la publiqué esta semana en mis redes, eh, que dice, buscando el silencio de una montaña, pero buscamos en el exterior y el, sil el silencio es accesible para ti, ahora mismo dentro de tu propio ser. Eso, y es de Ramana Maharashi y él dice eh, constantemente estamos buscando ese silencio para poder hacer esa conexión interior nos vamos de retiro espiritual nos vamos este, a lugares para poder mita, me, meditar y por favor guarda silencio no me interrumpas y por favor eh, no metas ese ruido exterior pero en realidad no necesitamos eso requerimos más bien Apagar el pensamiento para poder conectar con lo que estamos olvidando, con la esencia, con esa chispa que enciende realmente esa misión. Y dicen, bueno, ¿cómo sé realmente que estoy en mi misión de vida? ¿Cómo sé realmente que esa conexión se está dando? Esto es como cuando tú metes tu mano en la regadera y sabes si está fría o sabes si está caliente el agua. Tú solamente vas a tener esa explicación porque vas a sentir que algo en tu interior se comienza a encender. Algo en, ti, en tu interior se empieza a mover. Esa sensación no viene de tu exterior, viene de tu interior. No es ese motor de decir, ah, por tal persona me voy a mover, por tal persona voy a sanar, por tal persona voy a comenzar a hacer esto, sino desde tu interior hay un clic interno que es esa llamita que se enciende y dice es esa felicidad que se está buscando constantemente por satisfacer y eso es de lo que yo les hablaba de esa necesidad de decir si compro esto me voy a sentir muy feliz si compro o adquiero esto también me voy a sentir muy satisfecha o si me suben de puesto voy a estar muy contenta o si sí, eh, tengo un hijo más, si me caso, si me divorcio, si esto. Entonces es esa satisfacción momentánea nada más y olvidamos que esa chispa interior despierta y que esa guía interna es un motor andando en nuestro ser y que si aprendemos a escucharlo, muchas de nuestras tomas de decisiones las vamos a sentir en paz y no vamos a sentir estar cuestionando si la decisión que yo tomé es la correcta o no porque la estás tomando desde tu ser estás tomando una decisión auténtica que tu alma requería cursar y ya no es de oye, lo que hice está bien o voy a la izquierda o voy a la derecha y tomamos ese espacio nos damos ese tiempo para poder no nada más racionalizar, sino hacerlo desde nuestro interior. Internalizar esa pregunta, esa decisión. Y eso es algo que solamente tú sabes. Es esa verdad auténtica de la que les hablo. Y entonces, cuando accedemos a nuestro registro, a nuestro registro akáshico, nosotros estamos accediendo a toda esta información que ya viene cargada por default en nuestro interior. Que normalmente en las escuelas, en las academias, no se enseña. No se enseña que bueno fuera que nos enseñaran a, a poder escuchar nuestro sexto, séptimo, octavo sentido en nuestra vida. Para que todas nuestras decisiones fueran en base y en conjunción de nuestro ser. Y que entonces ya nos sentimos más seguros y nos sentimos desde ese confort. Salimos de todas esas... Eh, personalidades de todas esas capas que normalmente estamos todos recubiertos, estamos recubiertos de la manera en que nuestra familia nos crió, estamos recubiertos de la información que recibimos de las escuelas, estamos recubiertos de la información de todas nuestras generaciones anteriores, estamos recubiertos eh, de todo lo que nuestro medio ambiente nos fue diciendo y si no, como pequeñas esporas lo fuimos absorbiendo, porque eso es lo que hay en nuestro medio ambiente. Pero cuando apagamos esto, y empezamos a hacer esa conexión con nuestro ser. Y en este caso que traigo como, como esta información a través del registro akashico, comenzamos a acceder a esa sabiduría interior. Y entonces sí empezamos a descubrir todo lo que somos. Y descubrimos también la primera esencia, que tenemos falta de autenticidad en nuestro ser. Somos el cúmulo de muchos conceptos el cúmulo de muchas cosas que se nos dijeron que deberíamos hacer. Y entonces, cuando nosotros dejamos esto y volvemos a acceder de esto no soy, esto no soy, esto no soy, yo no soy mi nombre, yo no soy mi apellido, ¿qué soy realmente? ¿de dónde vengo? Y empezamos a internalizar cada vez más, quitando capa tras capa, tras capa. Empezamos a acceder a esa verdadera información y logramos esa conexión y esa sabiduría que se ancla a nuestro ser. Hay muchos mitos y muchas... Eh, Situaciones que nos dicen con respecto a los, los registros akáshicos que eh, se marca mucho desde el sufrimiento que tuviste en tu vida pasada, eh, es que el karma que tuviste eh, con fulanito, con tal persona, con tu padre, con tu madre, con tu pareja y ahora vienes a sanar o a, a, a, este, a resarcir ese daño. Son muchos mitos. Y esto es algo que nosotros también tenemos que aprender a identificar. Porque llegan con un sufrimiento auténtico de decir, ahora estoy sufriendo porque fui una bruja que mató todo un pueblo entero. Y entonces, ahí está ese dolor. Y ahí está esa situación. Me ha tocado muchas personas que le han abierto el registro y les han dicho eso. Y entonces yo les digo, ¿Y cuál es la sabiduría en realidad que tiene ese mensaje para ti? Porque hay mucha evolución tal vez de ese tiempo a este momento. ¿Y realmente crees que hasta el día de hoy sigues arrastrando esa situación? ¿Crees que no has evolucionado? Cargamos nuestro ser de, de esta información que causa dolor y sufrimiento lejos de sanación. Entonces, hay que aprender a identificar realmente cuál es esa conexión auténtica de poder sanar toda esa información. Digamos que habrás eh, hecho lo que sea que te hayan dicho que hiciste. El día de hoy, ¿qué estás haciendo con toda esa información? cuál es esa luz que estás entregando porque para poder haber sido obscuridad el día de hoy eres luz y entonces al poder transformar esos pensamientos y no sentirnos que estamos pagando una deuda eterna nosotros vamos a poder también transformar toda esa información es completamente un mito el que nosotros tengamos que estar pagando una deuda interna la divinidad, Dios, en su profundo amor, no nos juzgó, no nos dijo que nosotros teníamos que venir a sufrir la consecuencia de muchas otras vidas. Simplemente fue el aprendizaje que teníamos para dar en ese momento, en esa etapa de nuestra vida y evolucionarlo, trascenderlo. Y esa es la conexión y la verdadera autenticidad de la sabiduría, el poder conectar cada vez más con nuestro amor incondicional, el poder conectar cada vez con este amor y lo que no significa el amor. Estamos muy conectados a muchas creencias de qué significa el amor. Y eso nos causa mucha confusión y nos desconectamos de nosotros. Y volvemos nuevamente a... Y eso es como, como lo que yo eh, quería traer a esta conferencia, es apaga todo eso, conecta contigo. El saber comprender que nosotros tenemos esa conexión, que tenemos realmente este poder y esa creación ilimitada dentro de nuestro ser. El aprender a tener pensamientos, sentimientos, emociones congruentes. Lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo hago es de manera congruente. Eso es un paso para que nosotros empecemos a hacer nuestra conexión con el registro. Aprender a hacer esa conexión con nosotros. El que nosotros hagamos esa conexión nos ayuda a que la pureza de nuestro ser vaya emergiendo cada vez más. Que la pureza de nuestro ser vaya surgiendo cada vez más y cada vez más y cada vez más. Y entonces, cuando nosotros vamos experimentando nuestro día a día a través de esta congruencia, cada vez nos vamos a sentir más conectados conmigo e inclusive con todos los demás. Porque lo que yo soy cada vez va, haciendo, va haciéndome más auténtico, cada vez va haciéndome el poder hacer esa conexión con todos los demás y no verlos ni juzgarlos de acuerdo a todas mis creencias, de acuerdo a todas mis percepciones. Me voy conectando cada vez más desde mi ser auténtico, desde lo que realmente vine a ser, no lo que me dijeron que tenía que hacer, sino lo que realmente yo soy. Manifestar mi propia verdad en esta tierra y que... Mientras más auténtico soy, más felicidad hay en mi vida, no me la da mi exterior, me la da desde mi interior, porque me siento en paz con lo que yo soy, con lo que vengo a manifestar y con lo que vengo a compartir al mundo y desde ese punto nosotros podemos también ir encontrando e ir entendiendo un poco más nuestra vida. Ir despejando todas estas dudas de nuestra misión y es conecta con tu verdad, conecta con lo que realmente viniste a hacer. Renuncia eh, a todos esos miedos que nos fueron impuestos de si te sales de, de este aro, puedes... Eh, caer en sufrimiento, eh, ya nadie te va a querer, no vas a poder ser aceptado en la sociedad, no vas a poder estar dentro de, eh, de este club. Y eso es algo que, que nosotros tenemos que cuestionarnos realmente. ¿Estoy en función de lo que los demás me han dicho a mí que tenía que ser? ¿O realmente estoy siendo quien la divinidad me dijo que yo venía a ser? Y esta observación auténtica nos ayuda a que ese gran silencio que requerimos de nuestra mente, porque también esta mente nos somete a muchos cuestionamientos y nos está diciendo si estamos preocupados por lo que estamos haciendo cuando ya estamos entrando en esta conexión y decimos ¿realmente estamos haciendo bien esto? ¿estamos conectando realmente con el registro? ¿estamos realmente siendo auténticos o no estamos siendo realmente auténticos? porque todavía seguimos bajando capa tras capa tras capa de esta conexión y eh, yo les diría con el silencio de nuestra mente, nos va a ayudar y no importa cuántas veces tú te extravíes. Cristo, Buda, se extraviaron para poderse encontrar. Y así, tú también podrías extraviarte en este camino y no es incorrecto. Y eso te va a ayudar a tomar la referencia va a tomar te va a ayudar a tomar una decisión de poder encontrar tu propia verdad no importa cuántas veces creas que te estás equivocando en realidad no existe esa parte de equivocarnos era parte de tu camino era parte de lo que venías a encontrar para poder resurgir para poder aprender ¿Cuántas veces nos recriminamos por la decisión que tomamos en un pasado, por lo que dijimos, por lo que hicimos? Y no avanzamos y nos permanecemos en ese pasado, encapsulados, sin poder avanzar. O no avanzamos porque nos da miedo el futuro, no decidimos porque nos da miedo el futuro. Pero si yo te digo, Cristo y Buda también se equivocaron. También tomaron decisiones que a nuestra conciencia podríamos decir equivocadas. Sin embargo, en eso encontraron su camino. En ese lugar, en ese punto, en ese momento, en ese instante, para valientes, encontraron su camino. Y anclarnos a nuestro tiempo presente es un ingrediente de la conexión con un registro akashicón. El poder comprender que esa eternidad es mantenernos en el tiempo presente. No fugarnos hacia otro instante, hacia otro tiempo, hacia otro momento. Permanecer en este auténtico presente. Con nuestra propia acción, con nuestro propio sentimiento de amor. Y abrirnos y abrir nuestra mente a todo esto desconocido que para nuestro ser no es desconocido porque todo lo entiende, todo lo sabe. Y que ahora se, también se habla sobre esta parte cuántica, se habla sobre nuestro yo cuántico y es esa autenticidad de conexión con nuestro ser, el que todo lo sabe, el que todo lo entiende. Y qué bonito es que yo te digo, lo puedes hacer y puedes conectar con él. Y es esa autenticidad por la que pasó Einstein, por la que pasó Van Gogh, Picasso. Encontraron su propia autenticidad, lo que vinieron a expresar a este mundo. Y tú, al estar en esa conexión, al poder encender tu verdadera llama, comienzas a entrar en esa conexión del registro. No es cierto allá ni decir que tienes que meditar 20, 30 años para poderlo hacer. No es que tienes que preparar una conexión eh, demasiado profunda. Obviamente hay pasos, obviamente hay rituales para poder permanecer en esa conexión. Sin embargo, es ir encontrando esa llama y esa autenticidad que hay en tu ser. Y esa es parte de la conexión. Del registro akáshico y eso es lo que nuestros maestros, guías, ángeles, maestros, guardianes nos han venido a decir. Que nosotros al conectar con esta misión de vida, al realmente reencontrar esa pasión de nuestra vida, estamos en el registro, estamos conectando con toda esa información y que entonces realmente venimos a escuchar lo que somos y respetamos esa parte de nuestro auténtico ser. Y bueno, entender que el objetivo de esta conexión no es acumular solamente conocimiento. Eso es algo muy básico que tenemos que entender. El hecho de que leas 20, 50, 30 libros no es nada más de acumulo conocimiento y soy una persona bastante intelectual, sino es llevarlo a nuestra práctica. O... Abro 15, 20, 30 veces mi registro y acumulo información de todas mis vidas pasadas. Ya sé cuántas vidas tuve, ya sé cuántos nombres tuve, ya sé si fui hombre, mujer este y, y qué es lo que hice, qué es lo que no hice, cuántos hijos tuve, cuántos no. Y ahora quién es. No se trata nada más de acumular información, se trata de trascender la información, se trata de que vayas descubriendo que tal vez ya fuiste muchas otras cosas y que la divinidad te está poniendo en el camino de todo eso anterior que te compraste en cuestión de personajes, no eres. Así ha sido muchos personajes, pero lo único que estamos tratando de hacer es que tú encuentres lo auténtico, que encuentres realmente esa autenticidad Podrá ser tal vez en, buda, en vidas futuras, tal vez ni siquiera de esta tierra, tal vez no del planeta tierra, pero tampoco eso te va a ser auténtico. Eso es solamente una capa más de lo que nuestra alma está recubierta, de lo que nos compramos a ese personaje simplemente para experimentarlo, simplemente para vivirlo y poder ir encontrando nuestro verdadero ser y es por eso que también cambiamos de personajes y es por eso que también cambiamos eh, de medios tal vez eh, en alguna otra vida naciste, Europa, Japón, Medio Oriente, no lo sabemos, pero no es necesario acumular tanta información y no hagas nada con ella y esto es simplemente para que lleves más autenticidad a tu ser. Esta conexión te trae sabiduría. Esta conexión te trae lo que realmente viniste a hacer a esta tierra. Y entonces vas haciendo unas prácticas, prácticas auténticas que vienen a través del silencio. El silencio no nada más de meditar y guardar silencio sino el silencio de tu mente. Mientras más profundo caemos en nuestras meditaciones, más vamos a poder encontrar esta autentic autenticidad de nuestro ser. Saber que sí sabemos, y es por eso que yo eh, en el nombre de mi programa eh, le puse así, almas en conciencia, porque estamos encontrando esa verdadera autenticidad de nuestro ser. Estamos encontrando realmente lo que sí somos y nos vamos despojando, desapegando, vamos iluminando esa ignorancia de nuestro ser y la vamos llenando de luz, de conciencia. Yo no soy ese personaje que me vinieron a, a contar que yo era, yo no soy ese personaje que me vinieron a decir que forzosamente tenía que ser para poder eh, integrarme en esta sociedad, en esta forma de ser, en esta forma de pensar, vamos liberando cada vez más esa conciencia, nos vamos eh, alejando más de esto y vamos permitiendo que surja cada vez más amor, surge cada vez más sensibilidad, surge cada vez más entendimiento y entonces me comienzo a sentir más conectado con la tierra, con los seres. Voy cada vez eh, dejando de reprimir mis emociones, dejando de reprimir eh, todas aquellas partes en donde me dijeron, no debes de expresar esto, no debes de decir esto. Y vamos nuevamente conectando con nuestro ser. Vivimos tan des, eh, despegados de nuestro ser que peleamos internamente, peleamos exteriormente y estamos inclusive hasta peleados con nuestra propia divinidad. Y entonces en esa pelea que estamos teniendo con nosotros, con los demás, nos desconectamos completamente del amor. Y no es que el amor se vaya a ningún lado, es solamente la percepción que yo estoy teniendo del concepto amor. Porque el amor es intacto, está ahí y está en la conexión de tu ser. Y que cuando tú nuevamente vuelves a tu interior, callas tu voz de la mente, del intelecto, surge y sale. Y muchas veces pensamos que eso sucede porque alguien más nos dio la conexión, pensamos que eh, fue un momento fugaz de nuestra mente que logró, no es así, es que ahí está y está intacto, cuando haces estas, estas paces contigo mismo, contigo misma, haces las paces con los demás y haces los paces con tu divinidad, comienzas a trascender toda esa energía y toda esa información, y entonces, ahora sí, comenzamos a lo que yo les decía, el ejemplo de saber que estás tomando una taza de café y ¿a qué te sabe un café? Y eso es exactamente igual de saber cuando estás en tu ser y cuando estás desconectado de tu ser. Porque te sientes estar conectado con tu ser es sentirte en amor incondicional. Sentirte en paz, sentir una auténtica alegría, es un estado de conciencia que solamente está, solamente surge y solamente es disfrutable así, sin necesidad de que tu exterior te dio la felicidad, sin necesidad de que adquiriste algo y te dio esa felicidad momentánea, sino simplemente es algo que se respira, que se emana, que se manifiesta y que simplemente fluye así como un río. Vas fluyendo a través de esta conexión y vas dejando que todo esto, eh, que la conexión de tu ser surja y que se mantenga. Y bueno, pues eh, esto era parte de lo que, de lo que yo este, quería hablarles el día de hoy. Eso es parte de lo que yo quería compartirles, el que sepan. Que el registro akashiko es, el ingrediente es ser, conectar con esta intención del amor incondicional y que vayas quitando capa tras capa de todos los personajes que te has comprado en tu vida. Y... Bueno, pues aquí tengo nada más una frase que me gustaría compartirles que al estar eh, realizando esto me gustó mucho y que precisamente habla de un buscador que somos todos nosotros, que estamos buscando constantemente eh, lo que debemos y lo que no debemos, lo que queremos y lo que no queremos. Y dice así, imaginemos un río y un buscador que dice, ¿crees que realmente hay que inquietarse por la iluminación? ¿Crees que realmente debes de ser un ser iluminado? Dice, por muchas vueltas que da el río, siempre está rumbo al origen. Y no importa cuántas veces y cuántos caminos tomes, siempre vas a ir al origen, a la fuente. Y esto es así. No importa cuántos caminos en tu vida estés tomando, no pierdas tu brújula interior. Date cuenta que estamos todos en el camino de ir a la fuente, al Padre. Listo, José. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció el tema? Tienes que poner tu micrófono. Sí, estamos acá. Porque a veces cuando es, eh, pasa 40 minutos, media hora, él se tranca un poquito, ¿ok? Para darle otra vez la... la la salida. Ahora, fíjate algo, me encanta mucho, me encanta mucho eh, Luzmi, Cintia, tu persona con el curso milagro, con esos pensamientos, con esos registros acásicos. Realmente, de, en los dos años y dos meses que tenemos nosotros haciendo los eventos consecutivos todos los meses, estamos teniendo un pensamiento diferente y eso es lo que nos estamos abriendo. Cuando nosotros hablamos de los registros acásicos, Margarita, me estoy yendo a, a, a, a donde está la información es como decir el internet, el ciberespacio y puedo buscar toda la información necesaria allí. Pero también a veces, como traemos información muy buena, también podemos traer situaciones un poquito fuertes para la vida. Pero simplemente es estar en sintonía. Hace años tuve la oportunidad de, de recuperar muchos recuerdos y que me quedé allí buscando información. Y cuando regreso me programo. Y, y a programarme, digo, entre el dormir y el despertar, denme toda la información que es para mí. Entonces, cuando despierto, en ese dormir y el despertar, me dicen cosas. Traigo cosas que recuerdo, de situaciones, y en ese registro acá, sí, como decía, que fulana tal iba a desaparecer. Es decir, se iba, iba a partir. A las 5 de la mañana, prendo mi carro, llamo a su mamá y le digo... Por favor, alístame a Anaís. ¿Qué tiene Anaís? No, está muy enferma y tenía algo que se llama dengue, pero dengue hemorrágico. Entonces la coloco en el carro, nos vamos, llegamos a un centro de sanación y el médico me dijo esta palabra. Si me lo hubieses traído media hora más tarde, realmente no vive, no sobrevive, porque el dengue le bajó las plaquetas y ese tipo de cosas. Para mí he trabajado, no soy un experto en registro acásico, no soy un maestro en registro acásico, simplemente soy un libre pensador y experimento el proceso de sabiduría de la vida. Pero eso, ¿cómo me ayudó a salvarle la vida a una niña que tenía ocho años, que hoy en día ya tiene 18, 20 años? Entonces no quiere decir que era o se tenía que ir o no se tenía que ir. Pero si me dieron el mensaje por los registros acásicos, era para algo. Sí, ¿y qué mm -hmm. crees que fue lo que te dio esa conexión? Es la conexión del ser, es de lo que, de lo que hablo, Ese, esa auténtica conexión que realmente es el ser auténtico, el aprender a escuchar esa voz. Ah, hay como, como esta parte de, de que la mente te enturbia muchos conceptos y muchas eh, formas y queremos como buscarle mucha interpretación. Sin embargo tú lo viviste desde esta, desde este saberte conectado e ir en función de la información no decir será que lo debo de hacer será que debo de ir, será que tenga que llevarla al hospital o no tenga que llevarla al hospital sino simplemente fluiste como el, como el río, y tomaste esa decisión y en esa conexión de tu ser te dio esa guía es decir, tienes la brújula integrada y todos la tenemos todos tenemos esa brújula y hay que aprenderlo a escuchar que cuando te dicen, tienes que dar vuelta a la izquierda y no a la derecha porque normalmente tu trabajo es a la derecha pero el día de hoy te dijeron, toma la izquierda y cuántas veces decimos, no, ¿por qué voy a hacer eso? no tendría por qué hacerlo y cuando van pasando las situaciones, nos vamos dando cuenta que sí teníamos que haber tomado la izquierda y no la derecha. Sí, fíjate algo muy importante. Cuando llegamos a ese punto, eh, Margarita, yo hablo de que todo lo que sucede es perfecto. Porque los hindúes dicen esta palabra. Si tenía que ir, perfecto. Pero si no tenía que ir, también era perfecto. Entonces nosotros a veces nos, nos vamos a un sentido de culpa. Por eso es que respeto mucho a la iglesia católica, porque soy católico, me casé católico, me bautizo, comunión, todo eso. Pero, pero hay algo que considero que a nosotros nos afecta, respetando la filosofía de la iglesia. Es darnos golpes en el pecho y decir, por mi culpa, por mi culpa y por mi gran culpa. Entonces llevo una culpa de de dos personas que no sabemos si existieron o es contenido filosófico literal donde representa a una situación de un error que ellos cometieron y por eso nosotros somos culpables entonces estamos señalados desde el inicio tú eres culpable, no eh, el poder de la decisión para mí también no decidir es tomar una decisión porque es dejar de decidir entonces todo va a un sentido de nuestra responsabilidad, somos responsables de lo que estamos haciendo, pero no una responsabilidad desde la culpa, entonces me acuesto a dormir que me está comiendo la conciencia y la es conciencia es el dedo que nos señala a nosotros mismos, si nosotros hacemos esto si yo señalo a un, a, a un objeto tengo tres que me está señalando a mí y uno hacia arriba, entonces estoy juzga, me estoy buscando tres veces por un dedo señalado esas son culturas o como hablamos ahorita con Cynthia Luzmi y tu persona estamos desaprendiendo para poder aprender nosotros vemos en la India personas que caminan en el agua pero que tuvieron un maestro que caminó en el agua y ellos veían a su maestro sentado llegar caminando desde el agua y después fue tanto el sentido del aprendizaje de ellos no porque agarraron un manual, entonces pon el pie izquierdo, pon el pie derecho, y, no. Simplemente ellos vieron y se sintieron capaces de hacerlo. ¿Por qué? Por la seguridad. Quiero, ya con esto, Margarita, perdóname, quiero decirte algo. Cuando mi maestro se va de este mundo, yo estaba en una región a seis horas de ese lugar y me voy. Después me voy sin carro, me voy en, en autobús. Resulta que había gastado un billete en Venezuela de 20 mil, que era un billete que en aquella época no era el soberano, no era el fuerte, era, era otro. Y me dieron los vueltos y los gasté todo. Cuando yo voy llegando a una estación del metro para montarme, yo digo a mi billetera, le digo, quiero sacar un billete de 20, pero no el billete de 20 mil, sino un billete de 20 y cuando saco, saco otro billete de veinte mil y de dónde salió este. Porque yo no lo tenía. Entonces quiere decir que la seguridad, la certeza me crea la situación. Entonces cuando nosotros estamos dudando por el miedo, por la situación, le estamos dando paso a qué? A otra creación de nosotros, del mismo miedo, del mismo temor que nos causa dolor, que nos causa seguridad. Y eso es como, como un dinamo, que sí. le colocamos a la bicicleta para que encienda la luz de adelante, entonces él va generando, mientras que nosotros vamos generando el miedo, la chispa de ese miedo enciende el dinamo y ahora se convierte en un miedo más grande, porque Por ya parece. se despertó la chispa, que también sí. es divina, pero como dice Cintia, eso nos ayuda a salir de de allí pero también es decisión nuestra Sí, y es por eso que las leyes universales son las leyes universales, que no importa si las conozcas o no las conozcas, estamos sometidos a esas leyes universales. Y mientras más conscientes somos del de poder de creación, mientras más eh, somos conscientes de nuestro magnetismo interior, eh, nos vamos a dar cuenta de qué es lo que estamos creando y cómo lo estamos creando. Los principios herméticos, creo que esos son los que... Nos, nos van a poder regir mejor y, va, y mientras más conscientes seamos de esos principios, eh, mejor vamos a poder también manejar nuestra vida y nuestra conciencia, porque nuestro poder de creación está activo en todo momento y por eso hablaba yo de esta congruencia de ir en esa misma dirección. Mi pensamiento, mi sentimiento, mi acción deben de ir en esta sola dirección, es decir, en mi dirección positiva hacia el amor, hacia la la paz o sea la tranquilidad es mi poder de creación eh, me va a dar eso pero si internamente tengo dudas eh, actúo eh, sobre lo que estoy haciendo tal vez eh, con, con ese decir bueno no importa tal vez voy a tomar esa inspiración y lo voy a hacer pero antes para que surgiera eso existió la duda y después actúo tal vez esto que yo estoy haciendo va a salir bastante confuso porque estoy actuando desde el inicio con duda. Entonces es esa, esa parte que, que yo quería clarificar mucho de que nosotros tenemos que ser conscientes de aprender a escuchar nuestra voz y nuestra brújula porque ahí está Está y no se va, solamente es aprender a hacer esa conexión con nosotros mismos, a tener precisamente lo que tú dices, la seguridad de poder avanzar y de que estamos sostenidos por esta energía, poder, como lo quieran llamar, que nos va a llevar a justo lo que teníamos que cursar. Y como tú dices, tomar o no tomar una decisión finalmente también es parte de la decisión. Así es. Y lo más importante de todo esto es realmente eh, qué queremos hacer. Si yo, sé, si yo sé de dónde vengo, sé a, a dónde voy y sé quién soy. Entonces, a veces nosotros no tenemos tampoco esa situación bien clara en nuestro camino. Lo importante es esto. Me gustaría invitarlos a que hagan un taller contigo, una sanación contigo, una conferencia eh, por favor, indícanos tus redes sociales, tus números telefónicos, dónde te pueden conseguir la gente que por acá, te lo digo, muchísimas personas, pero muchísimas personas enviaron mensajes, se multiplicó la información muchísimas veces, y les doy gracias a todas las personas porque realmente es un evento gratuito y los, y los patrocinantes del evento... Son las personas que entran a verlo y a multiplicar esa información. Por aquí está Dori. Fíjate, te invito también que puedas leer cuando ya terminemos la conferencia. Ana María García, ¿ok? Fabetti también está con nosotros acá compartiendo el día de hoy. Y muchísimos comentarios, más de 20 comentarios. Más de 41 veces multiplicado, compartido esta información maravillosa. Claudia Reyes, Lauro Mercado, okay. Silvia Kahn, muchísimas personas que desde el inicio de tu conferencia se conectaron. Margarita Kahn Castillo, Luz Vargas Flores, okay. Lester Marín, personas que para mí son nuestro público y son a las que nosotros le rendimos respeto y honor porque son las personas que nos hacen cada día más digamos, grande no solamente grandecen seguidores sino en nuestro interior que nos dice, caramba hay personas que están allí escuchándolo el mensaje está llegando así Entonces, es Margarita, tus números telefónicos redes sociales qué taller vas a hacer dentro de poco qué conferencia vas a dar Ok, bueno, eh, ustedes pueden encontrarme en mis redes sociales como Margarita Mercado en Facebook e Instagram y también eh, pueden encontrarme en un programa que hago todos los martes y jueves que eh, en Facebook, que es igual un Facebook Live que se llama Almas en Conciencia, conciencia con eh, SC. Así lo van a encontrar, así se escribe, Almas en Conciencia. También eh, tengo un canal de YouTube que se llama de igual forma Margarita Mercado y ahí voy subiendo todos los programas. Ya tenemos más de 130 programas eh, que he realizado precisamente y hablo de registros de conciencia, de ángeles. Eh, ya ahí está toda esa información. Y bueno, el curso que justo acabo de iniciar este 14 de junio, que únicamente fue la introducción, es curso de mi milagros eh, doy eh, la interpretación vamos eh, compartiendo puntos de vista vamos trabajando con, con el curso eh, de milagros eso es eh, lo que ahorita eh, estoy dando y bueno cualquier sesión de registros cualquier eh, sesión de sanación no importa, siempre les digo no importa en qué parte del mundo te encuentres podemos tener justo un encuentro a través de, de vía Zoom a través de... Eh, de cualquier contacto en, en esto. Y bueno, pues eh, el número de WhatsApp al que me pueden contactar es el más 52. Es más 52, 55. 36 97 78 19. El, la clave más 52 desde México es más 52 55 36 97 78 19. Y bueno, pues ahorita ya se está aperturando cada vez más el poder salir. Este, me ha tocado la verdad el placer de poder dar cursos en, en Canadá. Aquí en la República, en Monterrey, en este, La Paz, Querétaro, entonces muchos lugares de aquí de la República y bueno, también de, del exterior. Y cuando me contratan, yo voy. <ríe> yo voy a dar el curso de registros que eso es lo que, lo que realmente pues, es, mi, es mi pasión y eso es lo que, lo que me ha llevado pues, a desarrollar muchas otras técnicas, sensibilidad y, y demás para poder impartir esto de José. Amén. Claro que sí. Bueno, me, me, me agrada, me gusta. Qué bueno. Vamos a seguir con tanto Margarita, igualmente, porque ya está Luz, visita que ya tiene que irse. Y entonces, bueno, señores, Margarita, gracias por tu presencia. Gracias, muchas gracias. Gracias de verdad por, por la invitación. Amén, amén, amén. Gracias a ti, te envío un abrazo. Entonces, vamos en este momento un pequeño corte pero seguimos conectados desde el corazón, con amor con este encuentro espiritual internacional Colombia 2022 ya despidiendo a Margarita vamos ahora con José Manuel García desde España un gran grafólogo que lo conozco desde hace 30 años, gran amigo vamos a hacer este pequeño corte ya regresamos hasta luego